Un año más se ha celebrado la Feria de Alimentación y Artesanía en el pueblo de Dueñas con un gran éxito de público. Una feria en la que esperamos que pasemos todos un día muy agradable. Empezaremos con la inauguración amenizada por los dulcainos de la Asociación Miocid. Luego, después de dar una vuelta por todos los puestos, subiremos a ver la exposición de trajes de la obra de teatro del Tenorio de Zorrilla de la Asociación Gente de Guadalajara. Comida popular, esta tarde tenemos en la segunda edición de Cuentos, que fue muy bonita el año pasado, que tendremos este nuevo nueva maricuela para que nos amenice y nos empiece, nos rompa el hielo para, para que todo funcione bien. Todo el que cuente un cuento se le va a regalar una chapa y a todos los participantes se les va a dar pan y chocolate, vivienda típica de siempre. A la, bueno, a las siete y media tenemos a la batucada Marabunda, es una batucada de Molina, eh, son prácticamente nuevos, pero seguro que son divertidos y hay que apoyarlos porque a todos nos ha costado empezar. Y esta noche a las diez, en el Jardín de la Iglesia, tenemos la representación teatral de la séptima escena del Tenorio de Zorrilla, con acompañamiento del coro de Voces de la Acordaros que ahí están vehículos clásicos y motos